que eh, tu lanzamiento rompiente ha mejorado bastante y ha sido una, una arma para ti que te fue súper bien el año pasado y has empezado imbatible en este año. <tose> Se llama y está lanzando y la cosa está saliendo bien. Gracias por hacer el saludo que tengo salud, no tengo Este verano, como que estuvo yendo en, en, en Estados Unidos, que estuviste eh, notando como mejoría en tu staff de picheo, TJ, un jugador de cuadro que ha sido ahora lanzador y le está yendo bastante bien. Bueno, gracias a Dios, tú sabes que fue una temporada muy buena, eh, tuvo salud, como te dije anteriormente, que es principal la experiencia algo que cada vez que se levanta T.J., además de la salud y de la experiencia, ¿cuáles han sido los factores de éxito sí. para que tú en esta liga sea considerado uno de los relevistas más dominantes en estos momentos? Bueno, no sé, tú sabes que siempre tengo el mismo plan de juego, que es la tarea de localizar mi picheo, y es lo que he haciendo, localizando mi picheo, quiero tirar y eso es lo que T.J., cuando tienes que, que lanzarle o, o cuando está el Juan tú de Francisco Peña y TJ y Peña, ¿cuál es, ¿cuál es la sensación? Cuál es, eh, o sea, ¿Cuáles son tus pensamientos? Eh, principalmente cuando son momentos claves en un partido de estos. Tú sabes que lo principal que yo aprendí eh, en el transcurso de mi carrera lanzando ha sido que ver el juego y ver cómo se hace y llevarme de ese esfuerzo, porque yo soy nuestro compañero el pueblo gracias a Dios, eh, con mi Ori y con Francisco de eh, hecho buen trabajo de ser de ese esfuerzo que vea eh, y con mi hermano me siento claro, más cómodo eh, me conoce la sangre, empieza pe pesa más que el alma y no conocemos, a veces yo no sé qué tirar y me dice, lo que quiere. y, <risa> y, y T.J. pero, eras, eras jugador de cuadro. pero en ligas menores, en pequeñas ligas y demás Habías lanzado en, qué sé yo, pequeñas ligas, no sé, eh, porque cuando uno está empezando a jugar, uno juega de todo. O sea, tu picha tu base interfield, tu vaso top, tú eres receptor, tú eres primera base. ¿Lo habías hecho anteriormente, antes de tú firmar como jugador profesional? Claro que sí, antes de firmar en, en mi primer filmeta, yo traía un poquito de ¿Sí? Y me gustaba más, obvio, jugar y se sí. me conoce y lo que con el top, y en Espérate, espérate, pero escuchaste eso. <risa> tu primer tryout fue como lanzador. ¿Y cuánto llegaste? ¿85, 90? ¿Cómo así? Yo tenía como 15 años. Ah, o sea que tú estabas asustado en ese tiempo. Yo tenía 15 años y fue así mi, mi tío estaba allá que siempre siempre ha sido mi hijo. Avanzado. Pero esa vez, o sea, ¿por qué no le gusta el, no le gusta este caute no sé según tu opinión? Ah, no, yo le gusté, lo que pasa es que tenía 15 años y que me gustaba era jugar de doctor, yo lo que estoy fichado y cuando fui al trayado que fui donde me donde dieron, que me fumaron, eh, había un equipo interesado también con el piso, pero yo no estaba fumado en el hecho Tú mencionas que tu inspiración ha sido tu, tu tío, Arturo Peña, el rey. Pero, ¿qué has agregado a tu, a tu staff de trabajo Mi tío, no tengo palabras, como describirte que todo, todo el mundo tuvo la oportunidad de ver el cambio, cómo lo sabroso, lo divertido, lo que le mostraste y eso es lo que sobresurge. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, bendiciones y suerte en este partido. Gracias,